Quiero ofrecerte algo a ti, quiero ofrecerte al Señor, hoy quiero ofrecerte algo a ti, quiero ofrecerte al Señor. Espero que tú le aceite al fin y cambie tu dirección. Espero que tú le aceite al fin y cambie tu dirección. ¡No quieras! Ofrecerte al Señor, hoy quiero ofrecerte. Te. Yes.